A ver, tus plumitas! ¡Tienes un montón de plumitas! Vale, vale, ya, ya, princesa, ya, princesita. ¿Cuántas? ¿Qué ¿Cuántas tienen? ¿Ahora? ya va, ya va? Ya, va? Ya, va? Ya, va? ¿Ya, va? ¿Ya, va? ¿Ya va? ¿Y qué es esto? Eh, pues estamos poniendo unos implantes hormonales para que no pongan huevos, para que se les suprima la puesta. Y al final bien son gallinas que son de puesta y como que tienen un montón de problemas por todo el tema hormonal y todo. Y les generan un montón de enfermedades como celomitis, o sea, se... y, y ahora como están empezando a aumentar las horas de luz, como que se activan más y como que tienen más ritmo de puesta y como para intentar suprimirles que pongan huevos, pues estamos poniendo los implantes hormonales que durante tres meses, pues ya nos olvidamos un poco de esto, ya están mucho más tranquilas, están mucho mejor, no, no tienen el estímulo de poner huevos y, y nada, la verdad es que es una maravilla porque... No sé, cambian un montón su actitud, está mucho mejor, te evitas un montón de enfermedades. Al final es, es maravilloso, la verdad, porque la puesta de huevos es horrible. Sí. <risa> Perfecto. A ver, siguiente. Aquí no, hay solo una aquí. Sí, ¿no? vale. Son las otras dos: Corvita y Amparo. Vale.